Muy buenos días, gente. ¿Cómo amanecieron? Les comento que aquí amanecimos excelente y mejorando. Otro día que amaneció, otro día que nos regaló nuestro creador. Un día más de batalla. Vamos de estar preparados, bien armados. Bueno, mi gente, el tema de hoy es la trampa de la cultura del esfuerzo. Preguntas, ¿estamos atrapados en la cultura del esfuerzo? ¿Qué piensa usted? Nuestra sociedad se nos enseña desde pequeño que el éxito viene de la mano del esfuerzo y un duro trabajo. Pero ¿realmente es así? En este video hablaremos sobre el peligro el pelig de una cultura del esfuerzo en la que se nos exige demasiado y se nos culpa por no tener éxito. Veremos cómo puede esto llevarnos a la ansiedad, la depresión, el agotamiento. También exploraremos alternativas más saludables para alcanzar nuestra meta y encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. Algunas preguntas que nos podemos hacer en este video de repente son como que ¿Qué es la cultura del esfuerzo? ¿Por qué es tan valorada hoy en día en nuestra sociedad? ¿Qué problemas puede causar? La cultura del esfuerzo se refiere a la creencia de que el éxito se logra a través de trabajo duro, la perseverancia y la dedicación. Esta idea ha sido muy valorada en nuestra sociedad porque se cree que la persona que trabaja duro y se esfuerza más es la que tendrá mayores oportunidades y éxito y progreso en la vida. La cultura del esfuerzo se ha convertido en una especie de norma social que se transmite desde la infancia, por ejemplo, en la educación, donde se enfatiza la importancia de estudiar mucho para obtener unas buenas cualificaciones y tener un futuro prometedor y exitoso. También, también esto se ve en el ámbito laboral, donde se valora a las personas que trabajan más horas y, y se esfuerzan por más y obtener un resultado. Sin embargo, la cultura del esfuerzo mal entendida puede llevar a una serie de problemas. Uno de los principales problemas es la sobreexigencia, es decir, que cuando una persona se pone metas y expectativas muy altas y se exige demasiado para cumplirla, esto puede generar estrés, ansiedad, depresión, agotamiento y otros problemas que puedan ser mentales y también física. Otro problema es que la cultura del esfuerzo puede reforzar la idea de que el éxito depende únicamente de, de la habilidad y del esfuerzo individual, y ignorando otros factores como la oportunidad, la posición socioeconómica y la discriminación. Esto puede llevar a la culpabilización de la persona que que no logra tener éxito, generando sentimientos de frustración y desesperanza. En resumen, la cultura del esfuerzo puede ser una motivación positiva para lograr nuestras metas pero es importante tener en cuenta sus posibles consecuencias negativas y encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso, así como reconocer otros factores que influyen en nuestras oportunidades del éxito. El problema de la sobreexigencia, de esforzarnos más de lo que podemos. ¿Por qué nos sentimos siempre presionados a hacer más y mejor y muchas veces nos sobreexigimos? ¿Por qué? ¿Cómo afecta esto nuestra salud mental y física? ¿Cómo podemos reconocer eh, cuando estamos cayendo la trampa de la sobreexigencia? La sobreexigencia puede surgir de diferentes factores como la cultura de esfuerzo, la necesidad de demostrar nuestra valía o el, o el miedo al fracaso. Muchas veces nos sentimos presionados a, a, a siempre hacer más y mejor porque creemos, que de esa, porque creemos que de esa manera demostraremos nuestra competencia y capacidad. Y, y porque pensamos que si no hacemos suficiente no seremos valorados ni respetados. Sin embargo, la sobreexigencia puede afectar negativamente nuestra salud mental y física. En primer lugar, se puede generar estrés, ansiedad, eh, lo, que se puede, lo que puede provocar problemas de sueño, dolores de cabeza, problemas digestivos, entre otros problemas que te pueda causar. Además, la sobreexigencia puede llevar a la fatiga, el agotamiento, lo que afecta a nuestro rendimiento y aumenta el riesgo de errores y accidentes. Para reconocer cuando estamos cayendo en la trampa de la exigencia, es importante prestar atención a nuestras emociones y a las señales que nos da nuestro cuerpo. Si nos sentimos constantemente tenso, agotado, con la falta de energía o motivación, es posible que nos estemos poniendo demasiada presión a nosotros mismos. También es importante tener en cuenta que la sobreexigencia puede ser más difícil de detectar en algunas personas. Especialmente si están acostumbrados a trabajar largas horas, alguna estrategia que podemos utilizar para evitar la sobreexigencia, de repente podríamos citar algunas de ellas aquí, como por ejemplo establecer metas realistas y alcanzables teniendo en cuenta nuestras habilidades y limitaciones, aprender a delegar tareas y pedir ayuda cuando sea necesario. Muchas veces pensamos que nosotros podemos hacer todo, o delegamos tareas y así. Nosotros exigimos y llegamos la, al estrés y, y, y eso causa problemas mentales. priorizar nuestra actividad y enfocarnos en las más importantes, urgentes. Tomar descanso y desconectar de vez en cuando para recargar energía. Practicar actividades que nos gusten y que nos ayuden a relajarnos. Como el ejercicio físico, la meditación, la lectura. En definitiva es importante aprender a reconocer cuando no estamos exigiendo demasiado y buscar un equilibrio que nos permita trabajar de manera más eficiente y sin com comprometer nuestra salud y bienestar. Hablemos un poquito sobre el mito del éxito individual. ¿Es verdad que solo depende de, de nuestros esfuerzos y habilidades personales? ¿Qué otros factores influyen en nuestras oportunidades de éxito? ¿Cómo podemos reconocer y combatir la injusticia y las desigualdades de en nuestro entorno? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre trabajo y descanso? En lugar de seguir la cultura del esfuerzo como única forma de éxito, podemos buscar alternativas que nos permitan encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Algunas estrategias que podemos utilizar aquí van. Practicar la autocompasión. En lugar de ser muy duros con nosotros mismos, podemos cultivar la autocompasión, entendiendo que somos seres humanos y que todos cometemos errores y tenemos limitaciones. De esa manera, podemos aceptar nuestras imperfecciones y encontrar un equilibrio entre el trabajo y el, y el descanso. Buscar la eficiencia en lugar de cantidad. En lugar de esforzarnos por hacer más y más, podemos enfocarnos en hacer de manera más eficiente priorizando las tareas importantes y delegando y eliminando las que son no, las que no son muy necesarias. En el voy a poner un enlace donde estamos hablando sobre la prioridad. Es muy importante aprender sobre la prioridad y qué poner en primer lugar. Encontrar tiempo para descansar y disfrutar. Es importante encontrar tiempo para descansar y disfrutar. De las cosas que nos gustan, la, ya sea leyendo, haciendo ejercicio, pasando tiempo con un amigo, haciendo nuestros hobbies, simplemente relajándonos. Esto puede ayudarnos a recargar energía y a mantener una perspectiva equilibrada sobre el trabajo y la vida en general. Establecer límites, claro. Es importante establecer límites, claro, en el, entre el trabajo y la vida personal. Por ejemplo, podemos evitar de revisar tanto el correo en un día o hacer llamadas laborales fuera de horario de trabajo, de esta manera podemos encontrar tiempo para desconectar y disfrutar de nuestro tiempo libre. En resumen, encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso puede requerir un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestras acciones diarias Alguna estrategia como la autocompasión como dijimos, eh, la la eficiencia, el establecimiento del límite y la búsqueda de tiempo para descansar y disfrutar que nos van a ayudar a conseguir el equilibrio en nuestras vidas. Bueno mi gente, este es el video que quería compartir con usted. Ojalá que sea de mucha información y que, pues, que se pueda poner en práctica alguno de estos pasos, algunos de estos consejos que, que le necesitamos aquí. Bueno mi gente. Muchas gracias por ver el, y el video. No se olvide de suscribirse y comentar si le gustó el video. Nos vemos la próxima. Que tenga un lindo y bendecido día. Bendecido día.